Yeah, yeah, yeah Esto es fantástico La I.O.N. Records Ya la sabes Yeah, yeah, yeah, yeah Que suene básico Y te esperaré en el rincón con un frío eterno. Oye, mami, tus ojos me dicen que vamos a vernos. Volver a tenernos como en los viejos tiempos. Y darte mil besos como en las noches. Tengo momentos de recuerdos donde llegas a mi mente. Y de repente siento demasiado feo, pues te veo. Y recuerdo en aquellos momentos que discutíamos por cualquier cosa estúpida. Recuerdo que dije que te daría mi vida. Pero ya no sé qué quiero, tal vez quiero una cálida noche más a tu lado. Y Recordarte cuando fuimos por el lado en tu mente Que quede claro, quiero todo contigo a mi lado Que quede claro yeah. Quiero todo contigo a mi lado y hoy Sígueme, mírame, dime que me amas Que recuerda los besos por la mañana y pasa el tiempo, pero muy lento Siento mi cuerpo algo muerto y hoy no tengo el control Y pienso en tu amor y todo el dolor que tú me dejaste Tú eras mi arte, ya no puedo regresar al pasado Y no me arrepiento de lo que ha pasado Te llevo contento aquí a mi lado Aunque haya dejado mi corazón roto y abandonado Mi corazón roto y abandonado mi cora roto y abandonado y este es mi cielo lleno de tantas nubes oscuras Recuerdo tus besos en las noches oscuras, pero nada locura Me ahogué en el alcohol, en madrugada corazón y si hoy que lleno libretas Se acabaron las ideas, el tiempo me dice que vea que dé la vuelta y mira hacia atrás Me pongo a pensar y vuelvo a caminar, pero ya no puedo más y abandonado, perdido en el juego por tantos engaños He quedado destrozado, con el corazón roto y el cuerpo vacío Han matado a otro soldado en la lluvia me quedo empapado Todas tus fotos ya las he tirado, y los recuerdos en algo Con el humo se fueron volando, mis sentimientos se han acabado Solo quedó un pequeño poeta que llena libretas con momentos del pasado Ya me ha agotado, todo acabado, ahora mi música solo ha quedado Porque tú solo me has abandonado solo me has abandonado, yeah, dice, y abandonado he quedado solo, aquí tirado no encuentro el modo, para olvidarte y ni modo, voy a cantarte el último coro, el último coro, y abandonado he quedado solo, aquí tirado no encuentro el modo, para olvidarte y ni modo, voy a cantarte el último coro, el último coro.